chicos, el día de hoy les vengo a presentar un Chilaquil de Deck Porque si sí, la palabra correcta para describir esto es un Chilaquil Pero es un Chilaquil bastante rico, que funciona bastante bien, debo admitirlo Muy muy bueno, al menos me encantó Y me, hasta ahorita no me he decepcionado, simplemente es muy muy bueno Aunque tenga 50 cartas es una maravilla, se los aseguro Pone un campo bestial en primer turno Entonces, eh, además de que tiene buen control por las Snow Se trata de un... Lightsworm con Predaplanta, con Snow, con Invoked. Entonces está bastante raro, debo admitirlo. No quiero llamarlo un Lightsworm Invoked porque de Lightsworm nada más tiene tres cartas, por así decirlo. Bueno, son seis cartas, pero tres monstruos nada más de ellos. Entonces, y pues las magias. Entonces, no quiero llamarlo tanto así porque luego empiezan con sus... Eso no es un Lightsworm, que no se... Yeah, wey, wey. El iceborn puro Es un buen deck por supuesto Pero como en Jin funcionan demasiado bien Entonces por ahí le voy a poner el título en el iceborn Pero no es un iceborn puro, nada más quiero que lo sepan Entonces es un chilaquil Yo lo admito, es un chilaquil de deck Es un revoltijo, pero funciona bastante bien Entonces podemos pues iniciar con el profile Jugamos eh, triple... Eh, Wolf, Wolf es Bastante bueno con Minerva, casi siempre Vas a estar mileando, de hecho vas a estar mileando Mucho y que se vaya un Wolf Es gloria para ti Porque lo vas a usar para Exit, porque lo vas a usar Para el Link, porque lo vas a usar Para Synchro, entonces está bastante chido O inclusive para fusión, así que está Bastante bien Wolf a 3 eh, Jugamos también doble Raiden, 2 es suficiente El Normal Summon lo quieres gastar En otras cosas, a decir verdad Pero en caso así de que, uff brique, Raiden siempre sal el día, porque lo que mileas por lo general es algo bueno, a menos que tengas mala suerte y no miles nada chido. Pero eh, pues sí, entonces dos raiden es suficiente. Y también una lumina, únicamente porque revive, y eso está bastante aprovechable en este deck. Para Syncro, por ejemplo, puedes revivir al Raiden y ya tener un sincro de 7 y luego brincar al cristal. Entonces está bastante chido, debo admitirlo. Pero aún es suficiente. Jugamos triple Alistair de Invoker Ahora, como les dije, esto es un Chilaquil Como les dije, esta es una parte Esta es una parte, esta es la parte de Invoker La anterior era la parte de Iceborne. Ahora va la parte, por supuesto, de la Snow que también la vamos a jugar a 3. Una carta muy buena. Que en todos los decks que mileas tiene que ir. La verdad, muy buena. Y inclusive no sé si está limitada o semi-limitada. No me acuerdo. Pero con justa razón. Es un monstruo bastante poderoso. Ahora va la parte preda planta. Eh, diagonal, Brilliant Fusion. Jugamos triple Longfire Blossom. Para poder acelerar o para tener siempre ese combo brilliant en la mano. Muy bueno. Eh. Jugamos, por supuesto, triple Predaplan Office Scorpio. Y jugamos un Predaplan Darling Cobra. Eh, uno es suficiente. Ahora, yo venía jugando en el Iceborne anterior, que también era un chiraquí. Pero un poco más Iceborne. Jugaba dos por el riesgo de mileo. Pero la verdad, eh, con la cantidad de cartas es bastante bajo que llegues a milear. De cualquier modo, tampoco quiero robarlo. Así que lo vamos a dejar a uno por ahora. Jugamos doble Performance eh, Hat. Tricker, más que nada para poder Poner Naturia y para poder sacar un buen De cosas, simplemente es muy bueno eh, Queremos aprovechar todos los monstruos que se puedan eh, Algo al momento, entonces también jugamos eh, Doble Marauding Capitan Este es más o menos para poder Facilitar sacar a Invoker y a su vez Para poder sacar a Alistair De Invoker of Madness, así que eh, esa es la razón detrás de él Y me funciona bastante bien Aunque he pensado dejarlo a uno De cualquier modo está bastante chido Así jugamos un Performance Damage Juggler por supuesto Que nos busca al Hat Tricker O bien nos busca al Trick Clown De acuerdo a lo que necesitemos También jugamos un Heroic Challenger Thousand Blades Que tiene muy buena sinergia Con eh, la Brilliant Fusion y con, eh, el eh, con Trick Clown Así que está bastante bien Jugamos un Giant Rex porque también tiene muy buena sinergia Pero ahora con Snow Porque son dos monstruos gratis Así que está bastante chido Jugamos un Destrudo que siempre lo vamos a utilizar para Synchro o para Link Está bastante bien la verdad No te estorba para nada Y es un monstruo gratis así que está bastante chido Jugamos un Glow of Bolt Mismo caso, eh, nunca, nunca está muerto ahí en Cementerio, a menos que haya usado su efecto. En mano sí está medio muerto, pero en Cementerio es una maravilla. Y también jugamos un Shein's eh, Square... Ahora este sujeto si sí, lo robas sí, y está feo La verdad, no quieres robarlo nunca Es para traerlo con Isolde y aplicar La del Naturia Beast y por último Un Gemini Lapis, juego este en específico Ahora sí tengo razón para eh, Hacerlo, porque en caso de que Robes a estos dos por ejemplo ya puedes Tener ahí al, al MX Saber invoker Y eso está bastante bien porque ya tienes eh, Isolde y haces un buen de jugadas Todavía, entonces si se dieron cuenta Muy poquitos monstruos de todo este Dexon Bricks eh, Todos, todos, todos tienen Función de invocarse así que eso está bastante bien y le da muy muy buena consistencia al deck jugamos también eh, triple cold by the grave porque las hand traps son un castre para este deck porque de verdad no quieres tanto que te tiren hand traps así que cold by the grave es algo que nos va a ayudar muchísimo eh, a la hora de estar iniciando también jugamos triple charge of the light brigade ah, yo quiero otra super pero no la he podido conseguir, quiero tener las tres super pero bueno, ya ni pedo Triple Charge porque el milón nos ayuda bastante Y nos permite añadir a Lumina o a Raiden de acuerdo a lo que necesitemos eh, Jugamos Triple Brilliant Fusion Ahora, esta es una parte muy importante del deck Casi siempre que abres con Combo Brilliant o con Brilliant vas a tener un buen campo Así que eh, es bastante importante esa carta Jugamos un eh, Magical Meltdown Perdón, Triple Magical Meltdown para poder eh, añadir a ese Alistair tan suculento que tenemos y también para proteger un poquito lo que son las magias de fusiones y las fusiones en sí entonces está bastante bien porque además ayuda muchísimo a proteger lo que es la Brilliant Fusion también jugamos dos eh, Invocation, dos está bien tres también está bien, debo admitirlo en caso de que saque un Marauding voy a jugar otra Invocation, pero eh, dos funciona de verdad de maravilla es muy fácil, muy fácil tenerla a la mano jugamos un Book of the Law porque es, es, es un combo bastante básico con Alistair y de Invoker of Madness y una Instant Fusion, es un matchup instantáneo así que está bastante chido, una Instant Fusion por supuesto como les dije, un eh, Foolish Burial porque pues queremos cartas en cementerio Esto manda al cementerio No hay que explicar más, ¿verdad? Un Monster Reborn Porque siempre tenemos algo que revivir Y por último Un DDR Porque como desterramos Y en caso de que lo hayamos robado Y no podemos mandar por Isolde Aún puede ser utilizado Entonces esto es todo por parte del de el main deck Son 50 cartas Si no me equivoco Vamos a pasar con el extra deck Que si pudiera, se los juro No manchen Esta, esta cosa el extra deck le queda muy, muy chiquito, muy apretado porque tiene un potencial para hacer todo lo que tú te puedas imaginar. Puede hacer desde extra link hasta poner Mechava, cristal y Naturia en primer turno. Entonces, eh, es una maravilla a decir, ¿verdad? Jugamos un... perdón, uno, dos invoker... Eh, un invo dos invoker Mechava. Voy a conseguir los secretos en algún momento, pero pero sí, dos invoker Mechava. Porque es muy chido, jugamos muchos monstruos luz es neg Son negaciones continuas Entonces eso está bastante bien, además de que está ponchadito Jugamos un purgatrio este güey es sorpresa No sé por qué mucha gente piensa que no se juega Ni verdad no entiendo cómo me han activado Los scapegoats y luego le saco a Purgatrio Y es GG instantáneo Entonces Purgatrio es muy bueno debo admitirlo Es bastante poderoso para poder Finiquitar al oponente y hacerlo TK En caso de que tenga ahí cosas en boca abajo en posición de defensa En caso de lo que sea la verdad Está bastante bien eh, Ya que gana 200 de ataque por cada carta Que controle tu oponente y hace piercing damage Entonces es muy suculento A decir verdad, también jugamos un este un Kaliga Ahora este es para la Instant Fusion Pueden jugar Raijin por supuesto no, no hay ningún problema en que jueguen a Raijin Yo no juego a Raijin porque prefiero Jugar Kaliga, de cierto modo Para un poquito más al oponente eh, y te puedes deshacer de él en cualquier momento A decir verdad, no te estorba para nada Así que Caliga está bastante bien Pero el combo básico es que eh, Invoques a Alistair, Booker of Madness Actives Instant Fusion, invocas a Caliga eh, Luego actives el efecto de Alistair Y añadas la... ¿Cómo se llama? Que añadas la Book of Law Tributes a Caliga y listo Entonces ya tienes un Mechaba instantáneo O un Pulgatrio a como lo necesites Jugamos un Gemini Serafinite porque pues jugamos brillante Entonces no hay nada más que decir, ¿verdad? Eh, jugamos por los Sincros. Un Naturia Beast Un don Dragster Y un Crystal Wing Negación, negación y negación Muy buenos estos monstruos Y por último los Sincros. Para poder quitar Cualquier cosa que nos estorbe Un Trishula Que es muy fácil de sacar a decir, ¿verdad? Por el lado de los Exit Únicamente vamos a jugar dos Jugamos un mx Saber Invoker Combo básico con las Preda Plantas Para invocar a Thousand Blades Y... Eh bla bla bla haces eh, Isolde activas Brilliant Fusion este invoca Serafinitz Mandas a Trick Clown en el cementerio, Trick Clown te hace daño, se invoca, se invoca Thousand Blades Y con eso le traes al pinche monito para poder hacer Naturia Beast o Trishula, lo que necesites Así que está bastante bien Y por último, eh, en los Exit por supuesto jugamos una Minerva Es de ley que tienes que jugar al menos una, si puedes jugar dos jueguen dos La verdad yo he sentido que me falta la segunda pero no encuentro espacio para meterla Así que me tengo que conformar con una por ahora Jugamos un Alistair de Invoker of Madness, se hace muy fácil en este deck, también está ahí el secreto con Capitán Marauding, porque es que el chiste es que lo invoques a él y, eh, y tengas a los Predaplans para que puedas sacarlo muy fácilmente. De cualquier modo, les aseguro que es muy sencillo, ya que cuando y Se hace con dos monstruos de distinto tipo y atributo. Ahora, eh, cuando se invoca un monstruo por fusión, que tiene muy buena sinergia con Brilliant Fusion, muy buena de verdad... Eh, podemos descartar una carta y añadir de nuestro deck a la mano Una carta invocation o una carta eh, de book of law Así que eso está bastante chido Te busca para sacar al mechaba o para cambiar de monstruo de invoked Así que eso está bastante bien Se los aseguro además de que es tratado como un alister eh, de invoque Cuando está en campo o en cementerio Está bastante chido, debo admitirlo Jugamos un, un Isolde Una es suficiente El deck está muy, muy apretado en el extra deck De verdad, duele muchísimo Que no pueda meter más cartas porque metería 50 Y podría sacar las 50, Pero bueno, una Isolde, un de eh, un Nightmare Goblin Porque si sí se llega a necesitar Me di cuenta y ya que lo metí me soluciona Muchos, muchos problemas Y por último jugamos una Curious que es una belleza de monstruo para estar meleando. Entonces, eso es todo por parte del extra deck. Y por el profile del día de hoy. La verdad, espero les haya gustado mucho el video. Este deck se ve como un chilaquil de cosas. Se los aseguro. Me lo dijeron muchas veces. Pero ya que lo, Ya que jugaba eh, contra otras personas. Y veían que también se movía. Ya me creían de que funciona bastante bien. Se los aseguro. Entonces. Pues sí, ¿verdad? En pantalla podrán estar viendo el rinconómetro, que es la ponderación que yo le doy a los decks que presento. Entonces, eso ha sido todo. Espero que les gustado mucho el video. Comentarios, dudas o sugerencias pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo. No olviden suscribirse, dar like a la página en Facebook y unirse al Discord oficial del canal. Eh, tampoco olviden pasar a checar los replays para que ustedes me crean de que esta madre sí funciona y pueden poner un campo bastante bestial en primer turno. Así que... Entonces, yo soy Alberto de Arrancón de Luelista y los estaré viendo en el siguiente video.